para poder hacer una restauración desde ella, ya sea con iTunes o con cualquier otro programa de terceros. Por eso es importante tener en cuenta este método, porque de esta forma ustedes van a poder eh, restablecer su iPhone de fábrica sin la necesidad de una computadora, sino simple y llanamente eh, desde la configuración, ¿vale? El procedimiento es muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hasta la aplicación de configuración, esta es la aplicación, vamos a bajar un poco, ¿cierto? Y aquí nos va a arrojar varias secciones, es importante que antes de comenzar con el procedimiento ustedes si no quieren perder información valiosa, importante, hagan una copia de seguridad de sus fotos, de sus contactos, de toda la información que necesiten respaldar para que en un futuro, si es necesario, puedan recuperar dicha información ahora, dicho esto, aquí en configuración nos vamos hasta el apartado de general y luego nos vamos hasta el apartado que dice restablecer le damos allí y nosotros le damos en donde dice borrar contenido y configuración. Ok, porque ya las otras es para restablecer la localización, restablecer la pantalla de inicio, el diccionario del teclado, la configuración de red y toda la configuración en general. Pero a nosotros nos interesa restablecerlo de fábrica y por eso le vamos a dar aquí donde dice borrar contenido y configuración. Nos va a pedir la contraseña. Le damos luego a borrar iPhone. Le damos volver a borrar iPhone para confirmar. Colocamos nuestra contraseña de nuestro Apple ID y le damos en borrar. Esperamos a que el procedimiento cargue. Aquí nos va a arrojar la manzana de Apple con una barra. Y ya lo que tenemos que hacer es esperar a que esto finalice. Bueno, y ya una vez eh, hecho la restauración, nos va a aparecer esta pantalla y ya lo que queda es configurarlo nuevamente. Idioma, país, wifi, bueno, toda la configuración en general. Aquí seleccionamos si vamos a transferir una copia de seguridad o no, ¿vale? Para poder recuperar la información y eso depende del caso de ustedes. Y ya luego iniciamos sesión con nuestro Apple ID. Ya luego terminamos la configuración en general. Y listo, ya le damos a empezar. Y ya vamos a tener nuestro iPhone restaurado. Y ya una vez eh, reinstaladas las aplicaciones, entonces ya vamos a tener nuestro dispositivo Reseteado y formateado de fábrica sí, sí, sí. Espero que les haya gustado este video No olviden apoyarnos con un like, un me gusta Si les gustó, los invito a que se suscriban Al canal de Tino Share Spanish Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Muchas gracias y hasta pronto